Bueno, aquí estamos montando montando la paradeta. Gel no me queda. Tengo que coger uno nuevo que tengo por aquí. aquí. No tiene mucho gel que hacer. Me queda, me queda muy poquito. me queda, No llega a ser un gel realmente. no llega a ser un gel. Bueno, aquí queda un poco. La verdad es que podría... Mira, me llevo los dos porque aquí queda un poco. Al final entre los dos sumamos. Va a ser un poco más chaputa llevar dos, dos cacharros, pero... ¿Qué más? Me queda de ayer orejones bueno me quedan orejones pues mira me quedan cuatro o cinco orejones o sea que cogeremos uno o dos me queda un trocito papelillo me queda un trocito de de turrón pero vamos a coger un trozo nuevo este lo descartamos y cojo uno nuevo ya que vale para para todo lo que es una sesión solo gasté voy bueno, a explicar ayer me parece un poco la alimentación eh, Gasté un, una mitad, digamos, del... Eso es para, sobre todo, cuando no llevo geles, entonces sí que orejones y echo más mano del turrón. Para tener algo, digamos, un poco, algo, algo más que solo orejones y isotónica, un poco escaso. Y, pero como cuando llevo geles, pues no necesito tanto turrón, me apaño, ¿vale? Y ya está. Ahora le echaremos un poco, un poquito de algún orejón extra. Me la tirada tirado unos 23 hoy le metemos algún orejón extra, que, que ya me quedan pocos, tengo que ir comprando, compré orejones de, eh, estos son de albaricoque, son los pequeños, compré de melocotón, pero el problema de los de melocotón es que pringan, pringan, ya lo he mirado y digo, hostia, y son más ácidos, son más ácidos, o sea que al final, digo, bueno, encontré de melocotón, digo, ah, pues a lo mejor están mejor, son más grandes, pero, al final tiene que ser el de albaricoque chiquitito, que mancha menos, pringa menos, creo que es más adecuado, o sea, conclusión pues eso, se ha probado, pero no, para comértelo suelto en casa para cosas así, sí, pero para para entrenar, no, porque mancha más, es más pringosillo, también es más grande, al final también te pasas como de cantidad y esto lo significa mejor al ser menos, más pequeñitos, ya está pues vamos con eso, ahora voy a rellenar las isotónicas, que me queda un poco de agua aquí y, y de isotónica casi nada, voy a montar los tinglados estos las, las pócimas y ya está, hoy me voy con las Vamos a darle descanso a las a, las, a las Dinafit, está las nuevas, y vamos a llevarnos las, las viejas que ya están muy amortizadas, ya con los con mil kilómetros, mil kilómetros, eh, pero ya me las he plantado. Vamos a darle un pequeño aprovechamiento más y, hombre, si podemos sacarle 100, 200 más, vamos a ver cómo se comportan. Si la amortiguación me respeta, supongo que sí, pues le podemos usar. Si ya las vemos que hacen tope abajo, pues son más blanditas, entonces si hacen tope abajo y cuando tú frenas en bajadas, ¡pum!, llega abajo a tope, te resientes en el cuerpo, ¿no?, la articulación, entonces hay que ver exacto, estas, digamos, están muy nuevas, las nuevas, están muy nuevas y son sensación dura y no llegas abajo, lógicamente, porque la amortiguación está más densa y para. Y estas, ya digo, estas quizá son más blandas, bajan más, hay más recorrido, pero lo que hay que ver es que no lleguemos al fondo del recorrido, un poco ese es el límite que tiene. Bueno, ya llegamos al castillo Tiempo Espera que lo marque 32 minutos 55 ¿Os acordáis que decimos 40? Yo cuando quedo con alguien más o menos Digo pues 40 minutos más o menos desde la hora que salgo Para ir un poco tranquilos Y todavía nos quedan 5 o 6 minutos ¿eh? de piedras Pero bueno, más o menos 37, 40 para ir bien 40 minutos desde donde yo arranco Hasta arriba al al castillo del Castel de Montbuy Esta es la subida a las piedras y ya está. subidita subideta vamos a 10,1 de media 385 positivos unos 9 casi 10 kilómetros y más o menos vamos bien si aquí llevamos 10,1 de media aunque ahora perdamos un poco de media al subir luego en la parte de vuelta la recuperamos así que más o menos creo que sí que sacaremos los 10 por hora de media sin demasiado sin demasiados problemas voy a buscar un baño que tengo un apretón vamos a buscar un baño por aquí será que no hay baños sumo esta cuesta y lo buscamos. mantenemos los 10 por hora 10 por hora 420 positivos y 10,44 kilómetros ahora iremos perdiendo alguna décima pero bueno, si intentamos ir los trocitos un poco más planos, subida más suave ir un poco rápidos perderemos poca media bueno, llevo 11 kilómetros ahora esto es un poco bajadita hay que aprovecharla. Mejorar un poco. Vamos a 10 de nuevo. Se me ha puesto unos segundos. Un mirtillo o dos ha estado en 19,9. Otra vez en 10. Por hora. De media. Ahora le ganamos un poco. Luego todo esto lo perderemos porque luego subida. Todo esto es un poco abajo. Luego subida. Luego nos penalizará. Nos quitará media. Por eso hay que aprovechar. en La bajada y bajar un poco rápido porque luego perdemos bastante subiendo todo esto quiero subirlo corriendo pero durete así que hay que darle guidilla bajando si nos descuidamos luego nos come la media 600 metros, nos damos la vuelta que será el kilómetro 12. Llevaremos los 500 positivos. Entonces, bueno, aquí nos damos la vuelta. Ya está buen sitio: 12,23 kilómetros, 505 positivos a 10,1 por hora. Ya se ve una hora 12 con autopause, sin autopause, una hora 15. Por eso, porque está el lavabo, 1 hora 15. Bueno, pues vámonos ahora. Como vamos bien a 10,1 por hora, vamos súper bien. No hay problema para sacar los 10 de kilómetros. De kilómetro. Sin problema. Entonces vamos a ir haciendo. Tenemos el trabajo hecho. Es lo bueno. Si no lo hago otra vez, vas de, de culo. Viene más flojo y luego vas de culo apretando para la vuelta para sacar la media. Hoy, como hemos apretado un poquito primero, 10,1. Pues tenemos marca, aunque hubiéramos venido aquí a 9,8, 9,6, si apretamos en la vuelta, sacamos los 10. O sea que llevamos medio kilómetro de marking. o sea que vamos a hacer una sesión ahora ya más tranquilita, sin darle demasiada velocidad para conservar piernas en bajada y todo eso. Venga, seguimos. Ah, os enseño queda un poco lejos. Una desviación que es un sitio ahí al peñasco, pero todavía falta para llegar. Espera, a ver enseño la división y está un poco más abajo que está suele, suele estar en el kilómetro 11,8 11,9 de la ruta ahora lo enseño hay un poste aquí que lo que lo explica esto lo ha limpiado todo supongo para incendios un poquito está bien. Ahora, ¿dónde está el poste? ¿Me lo he pasado? Para mí que no. Tiene que estar aquí abajo. Oh, sí, cantado. Sí, aquí está el poste. Aquí está. Aquí está, colegas. Me pilla 11,8, 11,9 mil. Por aquí, mira, aquí está. Eh, aquí se mete uno a una subida muy guapa, bastante técnica muy metida, muy metida entre montaña y en, entre maleza eh, que es el Seguí Corrió Camí Marcat la es coba de los ermitaños Grimpada Equipada Camí de Morro de Por. San Sebastián 5 es por aquí te metes por aquí que ya grabé un día que estuve hay un sitio, hay un vídeo grabado desde aquí, esto es todo salvaje bastante, bastante salvaje bastante, bastante pues nada, vamos que la media se la va comiendo el tiempo poco a poco parece que vaya rápido pues para batir al cone aquí hay que ir más rápido todavía todavía no lo batimos a esta velocidad Vamos a 17. Pues todavía hay que apretar más. A batirlo. Aquí no tienes que meter a 19 o algo así. tenemos 25 100 metros vale pues aquí paramos 10,4 por hora de media ¿eh? le hemos dado un poquito de caña al final 25,14 910 positivos 2 horas 25 con un 2 horas 28 con el real paramos todos paramos este Ya está. Bueno, pues nada, recuento de daños muy rápido. Porque me tengo que ir. Ya digo, me faltaban 800 metros. Digo, pues me he subido por la... Por la cuesta que ya la fuerte. Y he sacado 40 positivos más. Y casi un kilómetro más, ¿eh? Agua. No la has pulido entera. Para 25 kilómetros, eh. 25 kilómetros. Con 900 no hemos pulido el agua y este me queda un poquito. Todavía estaba tomando un poco. Esa es la isotónica ya está, orejones seis orejones o algo así hemos gastado medio trocito del turrón que me llevo, medio trocito y un gel más o menos, el otro no lo he tocado creo ya dos a medias he gastado uno, el otro no lo he tocado así que nada, bastante bien, hemos gastado eso como un gel, seis orejones 700 de agua y unos 25 gramos de turrón, más o menos, ha sido eso vale, pues venga, lo dejamos aquí hasta la próxima, mañana toca repetir, toca repetir. Y otra cosa, eh, sí, tenía que acordarme. Eh, contemos que cuando la gente dice, hostia, pues sacar una media, pues dice, bueno, pues tipo asfalto, ¿no? Pues sacar a 10,4 es ir a 10,4. Nada que ver. Nada que ver. Pensar que cuando tenemos las subidas iremos a 7, 8, 6, y vamos andando, 6 por hora andando. Y corriendo iremos a 8 por hora en las subidas hay subidas tendidas que vamos a 11 por hora, pero muy tendidas, del 2%, muy poquito, pero cuando tienes un 15% irás a 8 por hora, 7 por hora, 6 por hora andando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que compensarlo con velocidad luego en las bajadas. Luego en las bajadas hay que meterle, pero cañeta, cañeta. Eh, yo ahora, mira, os digo, la velocidad máxima que he tenido que coger ha sido 20,2 por hora, eh, 10,4 de media en kilómetro hora, pero 20,2 km hora, o sea, a menos de 3 menos de 3 a 2,50 y pico, como un choque hemos tenido que coger en algunos momentos chispa para compensar todo el tiempo que perdemos en las subidas que esto no es como el, como el running, nada que ver con el asfalto, nada que ver y me, me fastidia también que se desvalore el trail y parezca que la gente que hace trail no tiene velocidad y nada que ver, si tú haces trail plano que no tienes que apretar en bajadas, pues no te discuto que es muy lento el trail plano, porque no tienes, digamos, las, la posibilidad de embalarte tan fácil, tiene rozamiento de la tierra, tiene siempre la mochila que va restando va restando velocidad a la mochila, pero de verdad que si se le quiere apretar, eh, no tiene nada nada que envidiar en velocidad a una persona de, de asfalto, nada que envidiar, depende eh, el nivel de la persona de asfalto, eh, yo tenía la subida de Can Rivas y estaba pasando gente con bici. La gente con bici yo los pasaba corriendo. ¿Me entendéis? O sea que... Que el trail de verdad me fastidia también que se devalore tanto. Y siempre se vea como que la gente que hace de trail es muy lenta. Y nada, nada que ver con la realidad. Si tú quieres apretar en trail tienes que meterle traya. En subida y en bajada. En bajada de verdad no... Van más rápido que en asfalto realmente porque... A 3 el kilómetro... Solo se entrena en series de 400, 200 a 3 el kilómetro. Por serie de 1000 ya no se entrena a 3 el kilómetro. Eh, la gente no consigue ir a, a 20 por hora en, en la serie de, de 1000 normalmente. Tiene que ser un nivel muy bueno. Así que hay eh, que dar eso. Pero que, eh, como se dice? Partimos una, una lanza por el trail. De verdad que, que el trail es duro, eh. Es duro y se saca a nivel, se saca a nivel. Pero hay que darle, hay que darle. Hasta luego.